Durante su visita este jueves al Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Ney Aldrin Bautista, director general de la Policía Nacional, lamentó la muerte del coronel Daniel Ramón Álvarez en un punto de drogas en Barín. Número uno, un oficial valeroso. Nosotros, la policía, está de luto. Nosotros perdimos un gran oficial, un hombre trabajador,